si lo haces una vez, tipo le pone, arranca nivel 1 y se encuentra con el rey trajo que, que se ríe de ellos y, y, y se burla y los manda, les manda Wargos para que los persigan. Está bien, una vez. Después van a volver a buscar a ese rey trajo y van a cortar la línea real. Eh, pero si lo haces todo el tiempo se va a perder la parte del juego. Yo, yo tengo NPC super poderoso todo el tiempo. Eh,